Si tú me preguntas, este nunca fue mi sueño. Yo nunca en la vida me imaginé estar aquí. Pero descubrí que mi propósito era servir de esta forma. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! arriba. ¡Vamos a recibir a Andrés La Rota, señores y señores! ¡De pie! ¡No hay energía! Vamos, ¡Energía! Mira. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! Mi abuelo es una de las personas que más he amado en mi vida. Fue mi primer gran mentor. Él es mi punto de vida. Es la persona de la que más he aprendido porque él quería que soñara. La distancia entre tus sueños y la realidad se llama disciplina. ¿Cómo haces que tus sueños se vuelvan una realidad? Por medio de la disciplina. ¿Cómo haces para manifestar cualquier cosa que desees? Por medio de la disciplina. ¿Cómo haces para lograr cualquier cosa que la mente hombre no pueda conseguir y querer por medio de la disciplina porque ahí empecé a entender entonces empezó un conflicto de qué es lo que yo realmente quiero para mi vida y ahí fue cuando empecé, mierda estoy en el lugar correcto, no estoy en el lugar correcto una vez me inyecé el pie, yo mismo es real tenía una bota así de grande porque lo hice yo y aquí el chiquito, el chiquito para no ir al trabajo 10 días y poder quedarme estudiando porque quería crear un negocio para mí. Durante mi proceso yo también tengo momentos donde digo no voy a ser capaz. Muchas veces dudo de mí. Sí, muchas veces intento evadir el proceso. Porque no he entendido que tengo el potencial verdadero de manifestar cualquier cosa en mi vida, porque no he entendido que tengo la capacidad de qué? De crear en mi vida cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer. Porque sí, sé todos esos pajazos mentales, lo entiendo, lo tengo claro, pero no estoy accionando basado en ello. Y solo cuando empiezo a integrar esto realmente es cuando asocio qué es lo que tengo hoy. Cuando voy a mi mente, ajá, tú crees en lo que vendes, sí, creo plenamente en ello. Es cuando vuelvo a tomar el control de mí, de todo. Yo tenía el qué. Y mi qué era simplificarle el acceso al conocimiento de las personas. Yo quería darle el conocimiento a las personas de la manera más sencilla posible. ¿Qué tenía que hacer? No sé. El cómo llega cuando tú tienes el qué. Yo estoy pensando a futuro, porque quiero dar trabajo a 100 familias. Porque quiero tener un comedor social para 200 niños diariamente, le desayuno, almuerzo y comida. Porque quiero construir casas a una serie de personas que no tienen recursos. Porque quiero generar verdadera riqueza para nuestras naciones latinoamericanas. Porque tenemos que cambiar muchas de las creencias que nosotros tenemos en determinado punto que son las que nos autolimitan. Y para eso se requiere billete. El dinero te da poder, poder elegir qué quieres vivir, poder elegir qué quieres dar y a quién, poder decidir cuántas vidas vas a tocar y cómo. Solo cuando empecé a educarme de verdad fue cuando empezó a cambiar todo y empecé a analizar mis creencias y cuando empecé a cambiar ese chip los resultados empezaron a cambiar y empecé quiero, deseo y prefiero. Y todos los putos días me decía esto 20 veces. Soy el responsable de mi vida, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mi crecimiento personal y de todos los resultados que tengo. Nunca en la vida me imaginé estar frente a una cámara. Nunca en la vida me imaginé estar dándole consejo a las personas. Nunca en la vida me imaginé tener que darle información a las personas para que transformaran su vida, ya sea en la parte de relaciones, amorosa, empresa... Y si una palabra una frase mía permite que tú reconozcas una realidad diferente, he cumplido mi propósito. pido un deseo hoy es el mejor día de toda tu vida muchas gracias y por eso digo que hoy me tengo que tragar mis propias palabras porque si bien ha dicho que Tony Robbins era mi mentor siempre lo fue desde que empecé a aprender ...pero hoy... ...mi mentor eres tú...